Hola, saludo especial para todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse los que no lo han hecho, los que eh, están viendo este programa. Vamos a invitarles a que nos den un me gusta, un like para seguir apoyando nuestro trabajo. Así va el Mundial en esta jornada. A primera hora, Marruecos y Croacia fueron protagonistas de un partido entretenido para muchos, pero que no tuvo emociones puesto que no hubo goles, ya que terminaron 0 por cero partido que corresponde al grupo F el 0 a 0 como ya lo hemos indicado no pudo romperse por ninguno de los dos equipos por más que el desarrollo del partido fue atractivo con equipos que apostaron a jugar con la pelota en el pie tocando la pelota con táctica llegando al borde de la portería intensidad además de ambiciones ofensivas a segunda hora les contamos a todos ustedes en la del el mundial Alemania y Japón este es otro de los partidos que ha dado mucho de qué hablar en este mundial eh, la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita 2x1, un partido que nadie esperaba por una selección que favorita. Bueno, Alemania es otra de esas favoritas que cayó. Brindaron un espectáculo de partido de lo mejor visto, se puede decir, hasta ahora en la Copa del Mundo. El equipo asiático no hizo un buen primer tiempo, fue sometido por el equipo eh, de Navier eh, Además, eh, algunos de los jugadores estrellas de eh, Alemania habían logrado abrir el marcador con un primer gol de penal de Ilka y Gundonga y tuvo posibilidades de hacer más goles. No obstante, en el segundo tiempo todo cambió porque Ahimi Moriyasu acertó con las sustituciones y le modificó completamente la cara a su equipo. Hablamos de Japón. La remontada se hizo posible gracias a las anotaciones eh, a través de los jugadores Ritsu Doan y de Takuma Asano convirtiéndose en el segundo batacazo de este Mundial. ¿Por qué batacazo? Sí, porque hablábamos ahorita de la derrota de Argentina 2 por 1 o 1 por 2 frente a Arabia Saudita, del que esperamos a ver si será que eh, le alcanzarán las dos fechas que le quedan para recuperarse. El segundo batacazo es este, Alemania derrotada eh, frente a una Japón que todos pues eh, la daban por perdedora, pero bueno, las cosas en el fútbol son así. Japón finalmente se quedó con la ventaja y con los tres puntos derrotando a Alemania, una favorita, dos goles por uno. Hubo protesta por parte de jugadores de Alemania en el Mundial de Qatar eh, en el momento y razones cuando los 11 inicialistas de Alemania aprovecharon su debut contra Japón, en el que cayeron dos por uno, como ya lo indicamos, en este Mundial para protestar ante la FIFA por la determinación de impedir a los capitanes de los equipos usar el brazalete One Love. Eh, o es el brazalete con el arco iris de la generación eh, LGBTI, la comunidad LGBTI. Los jugadores previo al encuentro posaron con una mano en la boca, en esta posición. Eh, la FIFA se pronunció y dijo que eh, iba a sancionar este tipo de hechos que eh, están prohibidos en, estas, en este certamen de este Mundial de Qatar 2022. El tercer partido fue un monólogo. España ante Costa Rica. Algunos pensaron que el colombiano eh, Luis Fernando Suárez con su equipo iba a darle la pelea a España. Pero no fue así. Eh, la triangulación repetitiva del equipo de Luis Enrique le ajustó una tremenda goleada. Siete goles por cero al equipo del colombiano Luis Fernando Suárez. El conjunto europeo tuvo una posesión oiga, amplia del 82% de la pelota. Con unos 1043 pases realizados toque-toque, mientras que los ticos no tuvieron ningún remate al arco. Eh, triste por el colombiano Luis Fernando Suárez, eh, que de hecho es una de las representaciones de Colombia en este mundial. Recordemos que la selección colombiana no está en este mundial. En el último encuentro de esta jornada, Canadá empezó imponiendo condiciones frente a Bélgica, Tibaú de Cortuis le atajó un penal al conjunto de la CONCACAF y sin merecerlo Bélgica se fue adelante en el marcador con un gol a través de Michi Batshuayi en el minuto 44 del segundo tiempo, Canadá intentó llegar al empate, tocó la pelota eh, se fueron al contragolpe pero no le alcanzó a pesar de las buenas impresiones que mostraron los jugadores eh, del equipo de Canadá a lo largo de este encuentro, así que eh, así fue la jornada mundialista de esta fecha los invitamos para que sigan atentos aquí en nuestra transmisión para que sigan pendientes de todo lo que pasa en Así Va el Mundial. Vamos a eh, pedirles en este momento que se suscriban a nuestro canal, activen la campanilla para que les lleguen las notificaciones. Si usted de los que está en el trabajo no tiene la oportunidad de tener a la mano o de cerca un televisor eh, bueno, lo invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a estar llevando eh, después de la jornada, una vez acabe la jornada, todas las incidencias los marcadores de todo lo que fue eh, esta jornada futbolera para todos ustedes de este Mundial de Qatar 2022. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios aquí. Vamos a recordar rápidamente cómo estuvo entonces la jornada Futbolera de este día en el Mundial de Qatar 2022. Recordamos que la jornada arrancó desde bien temprano con Marruecos Croacia. Marruecos Croacia. Recordemos que este partido se fue sin goles. Cero por cero fue un partido emocionante, pese a que hubo eh, varias opciones por parte de ambos equipos. El partido finalmente quedó cero por cero. A segunda hora, les contamos también a todos ustedes, se llevó a cabo este partido que dejó mucho de qué hablar también. Y fue el partido entre Alemania y Japón. Lo inesperado, otro batacazo de este Mundial. La selección de Alemania quedó eh, perdió este partido dos goles por uno frente a Japón. A tercera hora, España. España la arrasadora España hasta el momento es la selección eh, que va de goleada en este Mundial. Siete tantos por cero frente a Costa Rica, España-Costa Rica, siete por cero. Y al cierre del partido, Bélgica, que le gana por la mínima diferencia a Canadá, un gol por cero. Son los resultados de esta fecha Qatar 2022. Momento para invitarles también a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, activen la campanita, dejen sus comentarios, qué piensan de la goleada de España frente a Costa Rica, ¿qué piensan de la pérdida de Alemania frente a Japón? Eh, un equipo que se dice pues, que no tiene tanta táctica, hablo del equipo de Japón, que son jugadores muy rápidos, que tienen una resistencia eh, extraordinaria, pero bueno, eh, sobrepasaron al nivel de fútbol que mostró la selección alemana. Eh, opinen además sobre la derrota de, en días anteriores de Argentina frente a Arabia Saudita. Y mañana se vienen en compromisos muy importantes. Así que estaremos atentos de todo lo que pase en esta jornada mundialista, aquí en este canal, donde estaremos atentos de cómo va el Mundial de Qatar 2022. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta entonces.